Entonces nos sentamos cómodamente, nos sentimos cómodos y cómodas, soltamos lo que tenemos en las manos y, y empiezo este viaje hacia adentro sintiendo al alma, yo el alma el ser vivo, el que siente, piensa, hace que el cuerpo se llene de energía positiva, de luz la estrellita el sol viviente eso soy yo el alma el alma es la que se afecta el alma siente y yo el alma puedo controlar mis sentidos, puedo controlar la mente con tan solo un pensamiento positivo un buen deseo un sentimiento puro hacia mí hacia el ser hacia adentro si yo estoy bien voy a traer beneficio a los que me rodean a la naturaleza a mi familia y yo me voy a sentir cada vez mejor el alma el punto de luz, energía pura, reconozco mi paz, original, natural, yo soy un ser de paz, soy un ser de amor, Mi estado original es la pureza, me gusta la felicidad, la felicidad eterna, la que sale del corazón, y tengo la capacidad de transformar estos pensamientos inútiles y negativos, con la magia de los buenos sentimientos y buenos deseos, con la magia del perdón, con el poder de la tranquilidad, dando a la mente serenidad, calma, Paz. Luz. Entonces ¿Cómo se sintieron? realmente un ratito fueron cinco minutos, tal vez menos, y uno se siente más tranquilo, ¿verdad? Más tranquila. La mente se relaja un poco. a La mente hay que ayudarla, porque es como el ejercicio, ¿verdad? Físico. Hay que hacer ejercicio, pues, para poder tener el cuerpo sano, ¿verdad? Pero también la mente hay que tenerla sana. Hay que tenerla... Bien. Una mente clara, una mente limpia, una mente mm, amiga y no aquella mente que a veces es, como dijiste ahora, terca. A veces es el alma. El alma, yo el alma tengo que ayudarle a esta mente, porque es mi compañera eterna, eterna. Siempre va a estar conmigo, y es la misma mente, pero hay que enseñarle como un hijo o una hija, ¿verdad? Como una compañía, una buena compañía. Entonces, hay beneficio en este pensamiento positivo en el cuerpo. ¿Por qué creen que hay beneficio en este pensamiento positivo? Viene de la, del alma y de la mente principalmente, ¿verdad? Pues la mente es poderosísima. Y en las relaciones, ¿qué beneficios nos trae? En nuestro trabajo, con nuestra familia. Para algunos les ha traído beneficio, ¿Para, para los que vienen más continuo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Hay un cambio. La gente misma, la familia misma, le dice a uno, pero. ¿pero qué te pasa? bueno, mi compañero al final porque yo estaba muy enojada con la historia verdad que les conté a ellos yo estaba muy molesta este, pensó que al día siguiente pues yo no le iba a hablar imagínense o sea, y yo llegué bien tranquila entendiendo lo que había pasado y, y saludándolo y diciéndole tranquilo no pasó nada, ya entendí y ya pasó una relación de amistad de 21 años y se hubiera perdido por, por un mal pensamiento, por una mala influencia, que es el tema de hoy. Entonces, anótense. Antes de esto, reflexionemos. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Un ser o un hacer? Hacer. Hacer. ¿Todos están de acuerdo? ¿O somos los dos? Ahí viene la... ¿Soy un ser o un hacer? Un ser. Sí, ¿verdad? Porque estamos rodeados de... Eh, una de las influencias principales es que desde que nacemos nos etiquetan, nos ponen... Eh, es una niña, es un varón, es... Eh, tiene que estudiar, yo quiero que estudie tal cosa eh, soy madre, soy padre ¿verdad? y esas son etiquetas pero el ser, el ser como tal es esencia, es esa luz de energía, ese punto de luz que cuando estamos en este proceso de meditación nos hace sentir solo eso, ser el OM es ser y Om Shanti es que soy paz. Entonces nosotros cerramos con una meditación, siempre la cerramos con el Om Shanti, porque soy paz. Y el soy, el Om, es muy profundo. Y yo le digo a la gente que es como una cebolla. ¿Han visto las cebollas? Tiene muchas capas, y capas, y capas, algunas delgadas, otras más gruesas, pero son capas, y capas, y capas. Y cuando se llega al punto, es un macollito ahí, no sé, yo le digo así, como un puntito ahí de una matita chiquitita. Así es el alma. Y el alma en sí misma, su origen natural es paz, es el silencio. Es aquel dulce silencio que nos lleva a ser, a estar tranquilos, a estar calmados, a estar en paz. ¿Les gusta la paz? Sí. ¿Qué les gusta más, la paz o la felicidad? Si ¿Sí hay paz, estamos contentos, estamos felices. Ahora sí, apunten. Esto es muy importante esta pregunta por eso no la quería dejar pasar porque el reconocerse como un ser y dejar de hacer tantas cosas hacia afuera es muy importante para poder tener paz. Si estamos, se lo digo por la experiencia otra historia este año para mí ha sido de mucho hacer y, y me he sentido cansada. Imagínense, tengo nueve años de meditar y Nueve años y este año ha sido así como de prueba para, para mí de, de observarme a mí misma y de aceptar que he estado demasiado hacia afuera, haciendo cosas y haciendo y haciendo y haciendo. Este teléfono desde las cinco de la mañana no para. Y es porque yo lo he hecho, yo misma me he dejado influenciar por el hacer, más que el ser. Es bueno reconocerlo y aceptarlo para mejorar y en eso estoy. Después del otro año les cuento cómo me fue en la historia. Ah. Bien. ¿Qué cosas me influencian? Anótenlas. ¿Qué cosas me influencian? ¿Qué situaciones, qué personas? ¿Serán personas, serán situaciones? ¿Será desde adentro alguna cosilla que tenga ahí, algún temor, alguna inseguridad? ¿Qué cosas mayormente me influencian? ¿Y de dónde proviene esa influencia? Es bueno escribir porque a veces así uno se da cuenta. Por ejemplo, yo descubrí que estaba haciendo tantas cosas, escribiendo, lo descubrí, me llegó el, como dice María, me cayó el cuatro. <risas> y escribir es como el espejo, es como, como a veces, como más honesto, porque sale desde el corazón, ¿verdad? Cuando uno hace una carta sale desde el corazón, entonces... ¿De dónde proviene esa influencia? ¿Cómo me influyo? ¿De qué manera me influyo? ¿Cómo me afecta esa influencia? Es la pregunta. ¿Cómo me afecta? Suena mejor, ¿verdad? Más clara. ¿Y por qué? ¿Por qué me influyo? todos están conmigo ¿Sí? y entonces al final cerramos con algo tal vez más positivo ¿en qué momentos he logrado liberarme de esa influencia de esas influencias ¿en qué momento he logrado liberarme de esas influencias No. tal vez recordarlo y en qué momento, en qué momento ¿En... correcto, cuál es el momento en el que yo logro liberarme, sí, les doy mi ejemplo de la historia mía dramática a diez pasos de estar muy enojada y en querer volverme, golpear el carro este ahí en 10 pasos que di, que me sentía muy mal yo les conté a punto de desmayarme del colerón este, me cayó la frase que digo la, la, lo que dijo la persona y, y ahí logré entender que tenía razón ¿Verdad? En ese momento, ¿cuánto duró? ¿Cuánto? ¿Será que duró dos días, tres días? Todo eso es el momento, es es mucho, ¿verdad? Lo que uno quiera poner ahí, es abierto. ¿Y qué hice para lograrme liberar? ¿Qué hice? ¿Mm? Entonces, no sé si van respondiendo o van a responder. Ponemos un ratito de música y hacemos silencio para que se concentren. Y si quieren poner más, ponen más. ¿Listo? Bueno, este es un ejercicio que es continuo, es es como un registro, porque constantemente estamos siendo influenciados, influenciadas, ¿verdad? Todo el tiempo, cada momento. ¿Cómo yo logro liberarme de esto? ¿Verdad? Y es algo para cada uno de, de nosotros, porque es que nos hace ver cuánto, por ejemplo, yo digo, si yo no estuviera meditando, quizás el enojo me hubiera durado toda la vida todavía estuviera ahí, este, enojada y sin perdonar, ¿verdad? Entonces, bueno, me duró, no sé, cinco minutos, pero de repente, claro, el, el, el cuerpo ya estaba, ya reaccionó, entonces me duró un poquito más el hecho de que el cuerpo pudiera asimilar un poco más esto, entonces de ahí a que llegué a la casa, digamos, yo calculé unos 30 minutos. Les cuento mi historia, pero es como un poco para que vean. Y eh, que sí se puede, sí se logra. Y, y les digo, no me crean. Eh, experimentenlo ustedes, siéntanlo ustedes. Porque es... Es tan diferente cuando uno logra sentirlo, experimentarlo y lograrlo. A que se lo digan. Y la historia puede ser muy bonita, pero... Esa historia pasa, pero lo que vale es mi propia historia y lo que yo logré con esto. Entonces, es muy importante identificar esto porque entonces yo digo ah, qué bueno, quizás ya para la próxima que, me, que venga una prueba de estas dure menos, o quizás ya no me enoje, dependiendo, dependiendo, porque... Hay situaciones que influencian demasiado, ¿verdad? Y es una realidad. Entonces hay que dedicarles un poco más de tiempo, momentos, sanar mucho, perdonar, ¿verdad? Es todo un proceso del alma con la otra alma. ¿Qué creen? Con uno mismo, solamente uno. Es un proceso para uno, la otra alma ni se da cuenta. No se da cuenta. Quizás sí, porque siente una vibración diferente en uno. Porque lo ve a uno tranquilo, calmado, sereno. Y quizás sí lo siente. Pero está influenciada tal vez por el enojo todavía. O influenciada por la arrogancia entonces quizás va a seguir reaccionando igual o similar pero nosotros ya no porque el alma entendió, el alma asimiló cuando estamos en conciencia de alma es más sencillo liberarse ¿qué es libertad? ¿qué es la libertad? ¿qué creen ustedes? libre de apegos, es, es entender que tenemos la capacidad para pensar libremente, para no dejarnos influenciar por nada ni por nadie. Ajá. Eso es autorrespeto y eso es libertad. Libertad es también poder decir, hacer y pensar, pero de una buena forma. Porque si yo estoy consciente del alma, yo logro pensar diferente, pensar más positivo, o a veces hacer silencio. ¿De qué sirve imponer mi razón? Si yo sé que mi estado original es ser paz, no voy a cambiar a nadie dando mi razón, o sí. ¿Han tenido experiencia de cambiar a alguien dando la razón? A veces lo que hacemos más bien es que la persona se confunda más, ¿Verdad? O la, o la situación haya más confusión, más desorden, más caos en la situación. Eh, por supuesto que el alma al tener el conocimiento dentro de sí misma toma la mejor decisión. No está mal que sucedan cosas que me influencian. Está mal no darme cuenta de que estoy siendo influenciada. Entonces, ser libre cuando yo quiero pensar lo que yo deseo. ¿Y qué es lo que yo deseo pensar? Mal, negativamente. Lo que yo deseo es observar mis pensamientos y poderlos transformar todos los días. Que lo logre un día, aunque sea, está bien. Ahora, si caí, no importa, sigo adelante. Trato bien a la mente y le digo, bueno, está bien. Vamos a volver a empezar. A ver, no me gustó este pensamiento que me hiciste tener. Yo le hablo así. Y entonces se va calmando. Y como que se va abriendo y, y va... Yo la siento, va como aclarándose, como limpiándose. Y es muy bonito sentir eso, porque entonces uno se siente como más confiado, más tranquilo. Y bueno, de repente al rato vuelve, pero es, es un ir y venir y es un juego. ¿Han jugado ajedrez? Es como un juego. Mover piezas, mover pensamientos, alinearlos. ¿Sí? Es lo que, yo creo que eso es una muy buena pregunta porque a veces uno no se observa a sí mismo. Y no sabe no, no sabe medir cuánto ha cambiado. Quizás alguien le diga a uno, mira cómo has cambiado. <risa> pero uno a veces, hace poco a mí me pasó, yo sintiéndome que estaba hacia afuera, que estaba haciendo tantas cosas, que como que me había alejado de mí, y alguien me dijo, Irene, ¿cómo ha avanzado usted? Y yo, bueno, <risa> es lo que ella percibe, pero es cuestión de percepción también, pero lo de adentro uno no lo engaña. Uh -uh. Porque eh, eh, lo de afuera, la percepción de alguien externo te puede decir que va bien, puede ser, pero, ah, entonces va bien, me descuido, ojo, me puedo descuidar, porque me dejé influenciar por, por algo que quizás es positivo, pero no es la realidad, porque solo uno sabe lo que está sintiendo, lo que está pasa, pasando dentro de uno mismo. Sí he avanzado y por eso me felicité, y aquel por qué logré, pero hasta dónde lo logré, no sé, somos muy limitados, como, como cuando pensamos con el cuerpo nos limitamos mucho, ¿verdad? Cuerpo significa no solamente este estuche, significa limitarme a muchas cosas, el mundo físico es limitado, ¿verdad? Lo que la felicidad trae en un momento se la lleva al con alguna cosa que pasa y ya estoy sufriendo por lo mismo que pasó cuando estaba feliz eso es muy dual en el mundo físico pero internamente hay que estar constantes, estables y eso ayuda mucho a, a tener un equilibrio entre la disciplina ¿verdad? y el amor tratarse con amor, paciente aceptarse es muy importante pero yo no soy así yo no soy enojada, enojona, yo no soy quejosa, y quizás la gente constantemente me dice, cómo se enoja, ¿Y cómo? ¿verdad? Por todo se queja, pero yo no soy así, porque conozco mi esencia, el alma, y el alma no es así. Ahora que estoy influenciada como las, las capas de la cebolla, ese es otro punto. Y es ahí donde uno tiene que ir trabajando con paciencia, con amor, con... Como nadie lo va a tratar a uno, sí. ¿Quién más lo va a tratar mejor que uno mismo? No hay. Porque cada alma, a ver, yo no puedo darles lo que no tengo, o sí. Si a mí me falta amor, yo no puedo dar amor o algún vacío que tal vez ni tan siquiera me he dado cuenta que, que, que tengo y que no lo he descubierto. Entonces no puedo darlo, pero yo sí me puedo dar. Y en este momento hay algo, una fuerza, una energía superior, superior, porque esta alma suprema tiene todas las cualidades perfectas y es la única alma suprema que puede ayudarme a reconocerme, saber por dónde voy, en qué estado logrado en mí. es la única llámenle Dios, llámenle alma suprema, llámenle como quieran llamarle luz suprema, no sé <ríe> fuente esa es la fuente la única, la el padre la madre de todas las religiones la que nos une como la meditación que dijo Claudia, la gran familia humana ¿Sí? por eso somos hermanos y hermanas entonces es la única y si yo me conecto conmigo misma conmigo mismo pero también tengo la compañía y la posibilidad de conectarme con esta fuente de poder yo me voy sanando mejor ya no ya no fallo tanto quizás ¿Sí? Lo que yo no puedo lograr, lo logra esta fuente suprema, esta alma suprema. Para eso está, para ayudarme. Llenar vacíos. Si me falta un amigo, si me falta una amiga, si me falta mi mamá, mi papá, para eso lo, lo tengo, esta alma suprema, para cubrir esos, esos vacíos que tengo. Eso me lleva a la meditación poco a poco. Es, es un proceso de avance, de ir avanzando. No importa si caí, me levanto con cariño, me trato bien. Ay, me equivoqué. Ahí muevo la pieza por aquí ya. Ahí <risa> yo solo sé qué puedo hacer. Cada uno es un actor, cada uno tiene un papel diferente, cada uno tiene su propia historia. Entonces nadie puede vivir la historia de otro ni cambiar a nadie. Pero lo único que lo cambia a uno es el Ser Supremo. ¿Es sí. Bien. ¿Hacia dónde nos llevan estas influencias? Hablemos de una influencia positiva. Una percepción que tenga yo mira cómo has cambiado, qué bueno, eso me inspira a mí. Es una percepción y puede ser una influencia positiva. Pero uno comete un error ¿y qué pasó con esa influencia tan bonita, tan positiva? ¿Sí? ¿se cayó? ¿esta misma persona que te dijo eso te criticó? ¿verdad? pasa, pero uno no y mucho menos el alma suprema lo no va a ver a uno así nos va a ver siempre bien como una madre o un hijo siempre el potencial siempre lo que es mi hijo y mi hija ¿Cuál es el ADN que nos da? Como papá y mamá él. Digo yo él, pero no tiene género. ¿Cuál es? Un novio nos regala novios, nos regala esposos, nos regala una casa, dinero, ¿no? ¿Qué nos da? ¿Qué nos regala así? Como una tienda de tesoros y nosotros podemos coger lo que queremos. Ese sí nos puede influenciar. Amor, paz, amor, paz, felicidad, uh -huh, pero así las cinco cualidades que tiene, que tenemos nosotros también, conocimiento y, conocimiento y pureza. Y, ah, claro, son un montón de hijos y nietos y toda la familia de las cualidades. Pero eso es lo que somos nosotros. Para Dios eso es. O independientemente, si no creemos, igual estamos llenos de cualidades. No es... A ver, el, el, el creer que hay algo más supremo, que hay algo sobre mí, supremo, es inclusivo. Es para todos, independientemente a las creencias que, que tengamos. Por eso es así tan perfecto. Bueno, son técnicas. Y, y lo bonito es que uno puede recordarle, no es volver los ojos en blanco, irse al otro lado del universo y toda la cosa y hacer eh, diferentes poses. Es solamente conversar. Y se puede hasta escribirle, se le puede escribir para, si le cuesta a uno bastante ahí como entregar cosillas ahí medias difíciles. Escribir es una buena técnica. Y reconocer también que todo lo que sucede en mi vida es porque yo lo permito. Nadie tiene la culpa. Yo lo permití. Yo me influencié. Y la otra alma, pues, está cumpliendo su, su papel. Pero lo importante es que yo tengo un conocimiento básico. Soy el alma. Tomo de decisión porque soy libre. Tengo la mente que me hace muchas travesuras, pero que puedo lograr controlarla en momentos. Y ahí voy en avance. Y ayudarle a estas otras almas a poder encontrarse a sí mismas con buenos pensamientos buenos deseos, sentimientos puros para ellos quizás no me pueda acercar pero con la mente un segundo, en un segundo el pensamiento vuela así es lo más rápido que existe ni la luz es tan rápida como un pensamiento Le llega Sí le llega. Tal vez esa alma no lo reconoce, pero si sí le llega. La naturaleza, cuando estamos rodeados de naturaleza, en vez de tomar de ella, podemos darle. Hay que dar, ya dejar de tomar tanto y dar, dar. Ya no dejarnos influenciar. Cuando, nos, cuando paramos de influenciar, empezamos a dar. Y a dar y dar y a dar. Pero resulta que al dar nos llenamos, porque somos seres espirituales. Más como lo que me pasó a mí este año, que es hacer y hacer y hacer, que me cansé, tomé, quizás tomé, me cansé, por supuesto. Y ahí estoy volviendo. Pero a mí me gusta contarles porque como que es muy reconfortante saber que, que si yo tal vez logro alguito los demás pueden lograr mucho más mucho más ¿verdad? y eso es bonito entonces, las influencias impiden que yo sea libre, ¿está bien? reconocer eso Primero aceptar que estoy siendo influenciado por algo y después soltar. Si yo vengo con, a ustedes con un regalo y de repente abren el regalo, es una algo desagradable. A mí me encantan las serpientes, pero si yo les regalo una serpiente a ustedes, a mucho la mayoría, me la van a tirar encima, seguro, porque no me la van a aceptar. ¿Verdad? Porque no sienten que ustedes merecen eso. Las influencias son como esos regalos feillos a veces, o algunos que aparentan ser muy buenos, pero que quizás me vayan a, a dar un, alguna lección no muy positiva. Es mejor estar protegidos, estar con uno mismo, influenciarse uno mismo, con positividad. Llenar esa mente de pensamientos positivos. Y transformar aquellos que son inútiles. ¿Cuáles son inútiles? esos que no lo dejan dormir a uno, como cuáles ¿Y, y qué tipo de preocupación me puede llegar así inútil sí, pero cuáles, cuáles, como cuáles, cuáles ¿Cuál llevémoslo a la práctica, a ver, en la mañana estoy ahí llegar tarde ya de una vez, ok, por ejemplo me preocupé por llegar temprano pero de ahí me, me dio pereza y me Las presas. las presas ¿ven? en la práctica ¿cómo, ¿cómo uno puede llevarlo? y ya como al mediodía alguna otra cosa que se les ocurra <risa> que se le venga en el pensamiento se me olvidó el almuerzo no otro plata, me ha pasado no comí ok me preocupé me dio gastritis <risa> me voy a enfermar, tal vez no me ha dado pero me, ah, ya me va a dar gastritis llego a la noche, ven les di, me dio gastritis por no comer <risa> ¿verdad? entonces todas esas son influencias ¿lo ven en, la, en lo cotidiano? son influencias hasta yo misma me influencio internamente hay influencias internas las que tú dijiste por ejemplo los rasgos de personalidad son influencias. Son como las capas de la cebolla. Y, y, híjole, esas son peores, porque esas son las que te activan cuando te influencia alguien externamente. ¿Verdad que sí? ¿Ejemplo? ¿Qué escogen? Vamos a poner un ejemplo. Veanlo así. Un domingo yo decido estar conmigo misma, reflexionar en mí, Estar en la naturaleza, irme de paseo yo solita. Y llega un familiar, y mira, vamos a tener una fiesta buenísima, buena comida, buena gente, vamos a bailar. ¿Qué escogen? ¿Qué escogen? ¿Qué escogen? Ajá, un ratito. Un ratito. Un ratito ven, eh, eh, esa es la parte <ríe> en la vida cotidiana que uno a veces a ver, toda la semana la pasamos influenciados hacia afuera quizás en alguna actividad relacionándonos y un día que escojo para mí, no puedo sí, pero me explico, hay, hay una decisión porque la vida te pone pruebas constantemente estás con pruebas pero uno tiene que mantenerse como estable firme pacífico disciplinado consciente leal a sí mismo ¿sí? porque de ahí soy un ser y el hacer puede esperar pero yo necesito mi beneficio, mi bienestar primero. y Si no estoy bien en algún momento, puedo... A veces uno toma una decisión de estar solo, cuidado, ¿verdad? Hay que identificar una depresión o una ansiedad, ¿verdad? Pero cuando yo digo y me propongo, voy a estar un día bien bonito, voy a irme a un parque, voy a disfrutar yo solo... Me voy a hacer una carta, voy a hacer un dibujo, voy a pensar en mí. Es, es positivo para uno. Y al día siguiente, quizás ya la fiesta no es tan importante. <risa> Cada quien tiene su estrategia. Pero lo importante es estar con uno mismo, reconociéndose como alma. Y a veces el, al, el alma come. El alma come. El alma come. ¿Qué come? Bueno, más que comer, yo creo que se alimenta. ¿De qué? Ah, ese es el alimento del alma. De lo que usted le permita. Se alimenta a lo que usted decida que quiere que se alimente. Y sobre todo la mente va a estar influenciada y esos pensamientos empiezan a salir. Sean inútiles, sean negativos o positivos. ¿sí? Reconocer sí. eso es muy importante porque entonces de decidimos nosotros, tenemos la libertad de decidir qué queremos. Y de repente una buena charla, pero también de repente estar con uno. Porque escuchar música, ver una película es como estar de nuevo. ¿Me, ¿Me ven? Estoy hacia afuera de nuevo. ¿Sí? ¿Sí se ven? Está una película, puede influenciar la película, pero... La idea es no influenciarnos, es como estar nosotros, ser. Ser el alma. Un ratito, hay ratitos que podemos tomar. Nosotros tenemos un programita que a mí me gustó muchísimo este año, que fue Pausa de Paz. ¿Algunos lo vivieron? Pausa de paz, sí. Eh, consiste nada más en tan simple como hacer algunos altos en el día cada, no sé, cada hora, cada 12 horas. Cuando pueda, en el baño. <ríe> si, si me están siendo muy influenciadas por todo el mundo, pues voy al baño un ratito <ríe> me siento y, y respiro profundo y y entonces este, empiezo a sentir esa paz, solamente sentir paz. ¿Será posible? Pero cuando uno está muy influenciado, está muy enojado, entonces hay que dedicarle un poco más de tiempo a esa paz. Bueno, eso es pausa de paz. Cada cierto tiempo acostumbrar la mente a estar en paz, en calma, respirando profundo tranquilizándose, trayendo buenos pensamientos a la mente. Un minuto. ¿Se podrá un minuto? ¿Se apaga el teléfono? Claro, por supuesto hay que evitar las influencias, evitar lo externo, lo que viene de afuera, porque adentro hay mucho, mucho que descubrir, mucho cada día se descubren más y más cosas ¿vieron el ciclo? nada más ¿vieron el ciclo del pensamiento? inició con algo tal vez negativo, pero de repente el alma pudo retomar eso, agarrarlo así como digo yo, en el aire y, y empezar a transformarlo poco a poco ¿ven? sí, pero es que eso es la meditación ayuda muchísimo por eso nosotros siempre recomendamos esas pausas de paz son muy bonitas pueden entrar a la página vozdepaz.net y ahí buscan pausa de paz y hay un librito este, que lo pueden bajar hay este, bueno, algunas meditaciones de un minuto y también está la app de meditap esa también tiene meditaciones, ustedes dicen el tiempo que quieren durar y, y también es muy importante como Tratar de, de, bueno, un poco lo que estoy haciendo, aunque vieran que sí, como que uno vuelve atrás un poco a veces y se descuida, y me descuide. Este, estoy tratando de tener un pensamiento determinado, aunque hayan influencias, como que de repente me acuerdo de ese pensamiento, hoy no, hoy decidí estar en silencio, por ejemplo, no hablar tanto. Y entonces ahí estoy en silencio, si tengo que responder, respuestas cortas, intento, porque si sí, me descuide, y entonces en un segundo uno vuelve un poquillo más para atrás, entonces hay que ir adelantando, pero tampoco me siento mal, no tengo miedo tampoco, este, me siento tranquila y, y yo sé que con la ayuda de todos pues y, y yo también, por supuesto yo y dios este ahí voy para adelante otra vez avanzando ahí voy como el, no voy como el cangrejo nada para atrás todo para adelante como dice la canción para adelante algo. me recordó algo importante en la primera parte del, del pensamiento positivo la mente no entiende el no recuerdan lo del conejito entonces uno le dice no piense, mente, no piensa en el conejito blanco con orejas rosadas. Y lo hasta lo va dibujando, si es muy curiosa y muy creativa, la mente hasta lo dibuja, ¿verdad? Entonces la mente por supuesto no entiende el no. Entonces hay que hay que tratar de eliminar ese no. No me voy a preocupar, entonces qué? Me preocupo. Pero bueno, a ella le, a, a, le salió bien, qué dicha, pero ya porque si quizás el alma ya tiene un poder fuerte ahí dentro de sí misma fuerte entonces nada, dejarme influenciar ni por las circunstancias, ni por los medios ni por las posesiones, el mío, mi carro, me golpearon mi carro y estoy todo enojado y voy a demandar mi soltar esas posesiones es muy importante también, este tema es muy grande, muy largo Haría otra tercera parte, pero no creo que María me dé una tercera parte. El entorno, no influenciarse por el entorno, muy importante. ¿Recuerdan? No influenciarse, no. Y no, no es así. ¿Cómo debo decirlo? ¿Quitar el no? No sé cómo podría ser, a ver pensamiento positivo y voy a estar concentrada en mí, permitirme solo cosas positivas, solo cosas buenas para mí. Y eso es la intención cuál era, no dejarme influenciar. Pero es como quitarme esa palabra de influencia, quitarme la palabra del no y pensar positivamente. Sí, eso es muy importante, dar tranquilidad a otros, con mi propia intención, mi propia causa, mi, mi origen de paz, no dar intranquilidad a otros, eso es muy importante.